Sí, ya no te creo baby No te creo Ellos Ellos me tienen miedo Piensa que yo soy el cabrón Que de pequeña le advirtieron Que juega con el corazón De chica inocente no es cierto, no es cierto. Sé que mi fuma no me ayuda por cierto Pero te quiero bien en un 100% Si en el pasado fue un cabrón no lo lamento Pero... A los chimosos le sacamos el dedo Todo envidioso que solo yo te puedo Olvida el miedo, olvida el miedo No tengan miedo A los chimosos le sacamos el dedo Todo envidioso que solo yo te puedo Olvida el miedo, olvida el miedo Hay el vino pero mensaje Pero lleno metado corazón, corazones Encima se todas mis canciones Sé que quieres hospedaje Pero tienes miedo que te traicione no estoy para si Y yo quiero perrearte Traducido por el parque A hablar con tu mamá. Permítame presentarme Con su o a casarme yeah. No tengan miedo A los chismosos le sacamos el dedo Todo envidioso que solo yo te puedo Olvida el miedo Olvida el miedo No tengan miedo A los chismosos le sacamos el dedo Todo envidioso que solo yo te puedo no te puedo, olvida el miedo, olvida el miedo. No te creo. Estás luchando. No te creo. No.